Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a jugar Five Wiz. Bueno, este videojuego que está de moda es la segunda oportunidad que entro Bueno, el único que está jugando en mi cuenta ha sido mi sobrino Vamos a ver si es que puedo llegar en esta oportunidad a un lugar más lejano a, Al menos a los primeros o los últimos puestos Vamos a ver Balance final, ¿cómo se juega? Corre, dice hasta el final ya, bueno, Vamos a ver si llegamos hasta el final, a su, estos mapas siempre... Los veo medio complicados Pero vamos a intentar llegar Vamos a ver ¿La podré hacer o no la podré hacer? Ah, eso me tocó en el último ah, adelante tengo dos hot dogs Un sándwich también hay Esos trajes que se ponen aquí Oye, ya empezamos, empezamos <risa> Empezamos eh, Sin saltar Bueno, vamos a ver Oye, equilibra, no sé por qué a ver, a ver Vamos Oye, ahí Vamos con todo Me han dejado al último Este no sé de dónde apareció acá Oye <ríe> Oye, ¿qué hace? Oye, ¿qué haces? No, mejor, mejor vuelvo atrás Ya, vamos, vamos Vamos Todavía podemos, estamos... Los últimos pueden ser los primeros, quién sabe A ver Acá tengo que balancearme un poquito Hasta que baje el otro, vamos Vamos, vamos Vamos, síguela Tienes que seguirla, no, no balancear mucho Oye <ríe> estos, estos mapas... ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué no? Ya, ya, bien Sube, sube Sube Vamos con todo Todavía podemos Ya van a 11 clasificados ya y, y nosotros nos estamos quedando aquí Vamos, vamos Oye, párate Camina, todavía puedes Vamos, vamos, vamos, llegamos o no llegamos, vamos, bien, llegamos a clasificar, vamos a la primera parte Este de acá, algunos tienen su traje bien chistosos, ya bien, clasificamos en esta oportunidad Hay piña, ah, algunos trajes seguramente lo compran man, porque no he visto, de repente en la tienda debe haber esos trajes, hay unos trajes bien graciosos a ver, aquí clasificamos 32, vamos a ver si es que en esta oportunidad me toca un mapa al menos también, para poder pasarla Cada vez es eh, más difícil, seguramente algunos conocen mucho los mapas A ver, usa mmm, para coger una cola, asegúrate de que tu equipo tenga más colas que el resto cuando se acabe el tiempo Eso, eso es chip, creo que eh, sí, ¿no? el símbolo para arriba o cuál es o clic a ver bueno yo no tengo cola así es que vamos a juntar colas vamos a ver si es que atrapamos alguna cola oye aquí ahí ahí vamos a cortarle este de acá para quitarle su colas vamos vamos dónde estás oye A ver, vamos, tranquilízate, vamos a perseguirla perseguir Oye, aquí, aquí, ahí, ahí hay un azul Agárralo Bien, mío. oye, que no te quite <risa> No, corre, bien, corre, corre No, me quitaron ¿Dónde? ¿Quién me quitó? Oye, a este, quítale Quítale la cola Bien, vamos, vamos. Oye. <ríe> bien, bien, vamos. Vamos a, vamos a escaparnos de acá. Oye. Ahí este de acá. Bien, bravo. Vamos. Con cuidado. <ríe> Oye. ¿qué vivo, ¿te crees? Al menos clasificamos Pero me quitó la cola de pollo O la cola de qué será eso Parece un mapache algo así La cola de pollo Ya bien vamos 24 clasificado Vamos a ver si la podemos hacer A ver Todavía tenemos esperanza Y ese que no juego en serio Mi cuenta lo ha estado jugando solo un sobrino Que chiquito que tengo yo la segunda vez que entro, pero más o menos ya lo entiendo ¿Cómo se juega? Evita las paredes móviles A su Esto sí se ve difícil Evita las paredes, quédate en la plataforma O sea, tenemos que evitar las paredes que aparezcan Tengo que seguir nomás estos de aquí su ¡Qué complejo se ve esto! Faiwis Todos aparecen con nombre Faiwis A ver por qué será Oye, no molesten algunos son vivos <ríe> Te agarran Oye, no te crees vivo Vamos, vamos, tranquilo, tranquilo Oye, oye, oye, oye Tranquilo, oye, oye Vamos, vamos, al otro lado, creo que Intercambiando, es, creo que Vamos, tranquilo Oye Vamos, cuidado, cuidado Acá al medio Oye, vivo, ¿te crees? No me, no me empujes A ver, ¿dónde más? Tranquilo Oye, no empujes No No, no, no, no <ríe> Eliminado Qué vivos que son, en serio te atropiezan. Eh? Vamos a ver un intento más. Vamos a ver un intento más. Ya bueno, un intento más. Las puertas del éxito. A ver, vamos a atravesar las puertas, dice hasta la meta. Ya bueno, traten de dejar sus comentarios en el anterior video donde quise cómo descargar este, este videojuego de Fireboys. Bueno, siempre ya estamos cerca a la meta de eh, llegar a los 40.000 suscriptores. Bueno, estamos cerca, creo que falta 500 nada más ya Y seguramente cuando llegue esa cantidad Ya voy a sortear el juego que había prometido Un juego de esto de Five FiveWiz Para la persona que gane A ver, abran, abran <ríe> Estos de aquí saben el camino, yo no sé nada ay, ay, ten ay, ya, Bien, bien, tú conoces el camino Vamos a seguirlos nada más Oye, ese tiene su traje de burro A ver, a ver, no se me atraviesen, no se me atraviesen. Oye, qué montoneros son, ah ¿eh? Vamos, vamos. ¿Cómo se amontona? Ahí van bien, gana, gana... Ay, párate rápido. Todos, todos por la meta. Bien, clasificado. A las justas, a las justas. Bueno, así traten de dejar sus comentarios para... ya estamos cerca de los mil suscriptores Bueno, creo que voy a hacer eh, cada cada cada cantidad que voy a subiendo en suscriptores Creo que voy a regalar un juego Puede ser, si sale bien vamos a regalar un juego cada vez que llegue a una cierta cantidad Llegamos a los mil suscriptores, un juego a los mil, otro juego, puede ser así Sí, podría ser. Eh, para los que no conocen o no saben de mí, yo yo vendo monedas virtuales para todos los videojuegos. Así es que puedo puedo conseguir cualquier juego prácticamente si es que deseo. Ya bueno, hasta aquí. Vamos a ver si esta oportunidad... ¿Qué, qué? salta a través de los aros? Ah, su, esto nunca lo he jugado, pero vamos a saltar a través de los aros. Oye, ese aro se quitó. A ver... A ver, hay, hay un aro A ver, baja, baja ¿Por qué no bajas aro? Yo estoy esperando acá Oye, tan rápido se ve el aro Ah, no, no, no, no, no, no, no Oye Tengo que subir arriba, tuviazo. Ya, ya el otro va a subir Mejor voy a por el otro lado Oye, tan, <ríe> tan rápido se quita el aros. Creo que mejor me sigo acá Acá va a aparecer algún aro Oye <ríe> Ni un aro, no te pases ningún aro a ver, a ver, ven, ven Ya me estoy mareando también viendo los aros Un aro más, pero pues, salga acá ¿Por qué no apareces uno acá? Oye ya eso, que Cuando me salgo aparece el aro eso, Qué mala Ya bueno <risa> Yo, sí, mam, Salto mal encima Ya bueno, un aro más Un aro sal, un aro sal Yo voy a dar la victoria al menos Vamos No te pases Ningún aro Si sí, sí, paso acá <risa> Ningún aro, qué mala suerte, en serio Vamos, pero un aro más Aquí No, pues no Vamos Al menos un aro Allá al medio Oye, salte A ver, uno más Te has clasificado, gracias a mis amigos Gracias al equipo que le tengo Si no, no clasificaba A ver, vamos a ver ¿En qué, qué, eh? Ahora cuántos van a quedar? 18. Vamos a ver si seguimos pasándola. A veces es gracioso, en serio. No conozco mucho de estos de este juego. Pero lo que más gracia me da los trajes y todo, competir eh, en carrera me gusta más. ¿Cómo se juega? Algunos jugadores ya no lo entendí nada. Asegúrate de, de, de tener una cola, se acabe el tiempo. La cola, una cola y la, Ah, la cola de pollo Yo tengo una cola de pollo o de, ¿De qué será la cola? De vamos, vamos Ya sé, que no me tienen que alcanzar Tenemos que... Oye, yo tonto No me digas que me entregué Ya, ya, bueno Vamos a vamos a robarle la cola a alguno de estos de acá Tranquilízate Uno tiene que caer por acá Allá, Acá Ven, ven, ven Este de acá, este de acá lo tengo que agarrar Como sea <ríe> Oye No te pases Vengan con una cola quiero que no agarras eh. no, ya, ya, ya se está pasando los minutos estoy perdiendo, no uno tiene que caer por acá bien, bien, vamos corre, corre, no <ríe> corre, este de acá atrápalo no, oh, pues no, <ríe> al menos lo intenté ya bueno, espero que les haya gustado este video y será hasta un próximo video Siempre traten de dejar sus comentarios que les parece, que quieren que juega más este juego o... Ya bueno, hasta aquí sería el video y gracias por seguir los videos de este canal